Buenas noches, espero le estén pasando pues bien Han sido días muy pesados, han sido días encabronadamente No difíciles, sino ya exaspirantes La pandemia jode Pero sea como sea, ahí la vamos llevando Sea como sea uno se trata de esparcir Se trata de Simplemente Dejarse llevar por los días Sin embargo Hay momentos en los cuales uno Tiene que Concentrarse un poquito Y atender a los pequeños detalles Atender A esos detalles mínimos que a veces Simplemente se dejan de lado Y valorar esos pequeños detalles Bienvenidos sean A este podcast De Memorias de Nahual En esta ocasión Hay una historia pequeñita Y de hecho Les advierto que solo va a ser Una historia Pero en esta historia Tiene una circunstancia que la verdad A mí, hasta la fecha Al momento que me la contaron Fue algo que simplemente me dejó Con la boca totalmente abierta Esto ocurrió más o menos hace unos 10 años El contexto realmente fue extraño porque precisamente atendiendo los deseos y necesidades de hablar con un terapeuta es lo malo cuando la gente se huele tu cuate porque al hacernos amigos de este terapeuta pues lo tomamos más a desmadre al estar junto con algunos cuantos amigos que estaban trabajando directamente como judiciales curiosamente al estar con ellos te contaban a veces hasta en tono de risa, no, o sabes, la otra vez ando y metieron un pinche balazo, güey, entre ceja y oreja, este cabrón. No mames, la otra vez encontramos un güey que tenía los sesos esparcidos completamente aquí. Güey, la otra vez pues, lo llenaron de, de, de cuchilladas este cabrón. Te contaban cosas así. Te contaban cosas muy similares. Y se reían. <risa> Se reían los hijos de la chingada Y créeme que hasta la fecha Si es que te llegas a topar con algunos de ellos Que se encuentran dentro de la fuerza Te darás cuenta que son personas Bastante, bastante duras Bastante, bastante Cabroncitos Esto pasó hace ya algo de tiempo Y fue precisamente al andar hablando Con un Cuate que era precisamente el terapeuta que estaba llevando Algunos casos No puedes ayudar a tantas personas Sin empaparte de un poco de esa mierda que a veces lleva El convivir El estar El respirar Cada parte De lo que cada historia Y cada noche Te trae Platicando con él, le comenté, oye, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado tratar? Me mencionó varias cosas, me mencionó muchos casos difíciles de personas que eran buenas antes y se fueron transformando con el devenir de los días. Me contó acerca de chicas que su mente quedó tan trastornada. Por todas y cada una de las cosas que vieron. No creas que después de tanto tiempo andar escuchando gente, andar ayudando a personas, no creas que regresas a casa solo. Llevas contigo todas esa clase de pensamientos, y al llegar a casa no puedes colgarlo como las malditas llaves. Te las llevas. Y estás ahí, conviviendo con esos pensamientos que es uno de los sitios Donde tú sientes que tal vez tienes la oportunidad de estar contigo mismo Y que nadie más puede invadir ese maldito espacio Pero de verdad, de verdad Es uno de los sitios a donde la misma mente te puede acorralar Resulta que al preguntarle ¿Qué fue lo más extraño que te tocó hacer, cabrón? que te tocó atender? Y dice, mira, te voy a contar esta historia Porque es una de las más difíciles Por cómo se llevó y cómo se trató todo esto Él era una persona bastante alegre como todos los judiciales, cabrón. Panzón. Medio chaparro, bigotón. Dice, era casi, casi Miguel Galván, el de Laura Pico. Era muy similar, güey. Traía una pistola bastante tuneada, inclusive. Ese cabrón, así como, como lo veías, a cada rato andaba acariciando a Sofía. Luego a Sofía. Dice, sí. A la fusca que traía, güey, al cohete que traía Le digo, esos son los que le daban por sí en la fuerza dice no, él le había traído el suyo Y había pedido con unos amigos que se lo registraran Para que él pudiera tenerlo Y verás <risa> Verás Era una buena persona, cabrón Era una persona que de verdad Tú la veías y no te imaginarías que fuere judicial. Te lo imaginas que es como ese tío gordito, güey, que te ayuda a reparar el pinche boiler. Como ese tío que tú vas regresando a la, de, de, de, de ir a, a clases, güey, y se chingó tu bicicleta. Y el güey con una pinche camisa puteada, una pinche camisa del PRI. Toda desvencijada, toda madreada, con la pinche serigrafía hecha mierda, güey, con hoyos en la pinche panza. Agarra una pinche cubeta, la voltea, se sienta y te dice A ver, sobrina, ven acá, vamos a darle en su madre esa pinche bicicleta Vamos a repararla, cabrón Tú lo veías y era todo amor Tú lo veías, cabrón, y no tenías idea de todas las cosas que el cabrón le tocó pasar Y sin embargo el cabrón sonreía De verdad, sonreía Dices, es casi como tú, güey. Has visto una cantidad enorme de cosas, güey. No sé cómo tienes la pinche cabeza hecha mierda, güey. Y este cabrón también sonreía. Pero todo cambió un pinche día. En donde por andar jugándole al verga. Donde le dijeron que ya no se metiera. El cabrón quiso seguirle. El cabrón quiso continuar jugándole al héroe. En este pinche país tú no tienes... <risa> tú no tienes el poder de hacer muchas cosas, güey. Te da la ilusión de que todas esas chingaderas puedes hacerlas. Pero no, hay un hijo de su puta madre que está más arriba. Y ese cabrón es el que mueve los pinches hilos de un chingo de cosas. Le digo que ya nos vamos a meter en temas políticos. No, no, no, no, no, no, güey. No, Deja a un lado la política. ¿Tienes idea de cuántos cabrones tienen las manos metidas en las pinches corporaciones policíacas, güey? A mí me han dicho que no revise a varios güeyes A mí me han dicho que no andemos dándole seguimiento a varios cabrones A varios elementos de la policía Hay muchos güeyes que son unos pinches enfermos, güey, que están allá Y que me dicen, no, deja, ese cabrón no lo toques A ese güey, ese cabrón en específico, no lo toques Y yo, es ese cabrón está loco, güey, en algún pinche momento va a ser una pendejada Va a balear un pinche inocente ese cabrón Pero esas cosas no se dicen, güey No se dicen Estás simplemente pensando que todos los pinches policías Pueden ser buenas personas, pero no, cabrón Estás pensando que todas las personas Todos los paramédicos que están en esta madre No tienen problemas ahí Después de andar atendiendo a tanta gente Batidos en sangre y cuanta madre No sabes cómo terminan, güey Cómo termina su pinche día Pero este cabrón Se dejaba atender Era una persona y tenía una hija. Y por azares del maldito destino. O no sé si fue coincidencia, o no sé si fue por sus pinches huevos de ese cabrón. Su hija se llamaba Sofía también. Su hija se llamaba justamente igual que la fusca que él tenía. Una Taurus 45. Entonces, la cosa fue que al güey le dijeron ¿Sabes qué? Hay una persona por acá, tiene unas desmadres en este barrio, básicamente, en esta pinche colonia Y no se metan con ese güey Luego, luego van a identificar a alguien porque van a mandar un pinche mensajerito, un caquito, un cabrón por ahí nada más Un chavito de esos de los que le dan 50 baros y dice, ve a aquel cabrón y dile este mensaje En algunos lados les conoce como chifladores en unos lados los conoce como pajaritos o tortolitas Esos chavitos Les dan una lanita, y ve a decirle a tal cabrón esto Ni siquiera los conoces Pero los güeyes encantados van y te dicen todas estas cosas Y a él en esa ocasión le dijeron ¿Sabes qué? Aléjate de este pedo No te metas en este pedo y dale carpetazo Esa pinche Situación Que fue Que mataron a un cabrón Dentro de un pasat en esa ocasión, dijeron, dale carpetazo, esconden todo lo que se encuentren, vean cómo hacerla y nadie va a salir mal. Eso fue lo que le dijeron. Y este cabrón dijo, Nel, está súper sencillo hallar quién fue y vamos a encontrarlo. Se juntó con otro de sus amigos, otro de otro cabrón que estaba en la pinche fuerza. Fueron a hacer su desmadre, fueron a hacer y a buscar gente, empezaron a buscar con más personas y más, y más y más y más y más y más personas. Resulta que la persona que era el jefe de todo esto, era un pinche narquito, y digo narquito porque era un pobre pendejo. Ya sabes que cuando tu papá es alguien pesado, tú como hijo obtienes la lana, pero no el talento. Obtienes la lana, pero de verdad el talento y el respeto se ganan, papá. El talento se cosecha y el respeto se gana. Porque si tú eres un pendejo, aunque tu padre sea quien sea, eres un pendejo. Y al igual que los muertos. Con el tiempo apesta cabrón. Y este güey era precisamente uno de estos. Este güey era precisamente. Uno. Uno. De estos cabrones. Ellos. Decidieron hacer. Lo que la justicia pide. Y decidieron hacer lo que la pinche justicia necesita y es ir tras este cabrón y lo lograron encontraron la manera de poder seguir el rastro y no se detuvieron pese a las amenazas que se le fue dando es Un par de cabrones íntegros güey fueron a intentar hacer todo ello y pese a que después uno de los capitanes les dijo güey esto deténmelo, no quiero que esta madre continúe Los cabrones continuaron Decidieron hacerlo Y se le respeta bien cabrón eso Se le respeta bien, bien cabrón eso Dice Es ahí De verdad fue ahí cuando las cosas no se dieron tan bien Y algo que simplemente Iba a ser una persecución Resultó en la volcadura de un carro Dentro iba este cabrón Y desgraciadamente Dentro Nadie sobre. Nadie más sobrevivió A ese accidente Ese narquito Y su demás Bola de Lacayos Murieron completamente Se fueron a estrellar, se fueron a hacer mierda Contra un pinche camellón Todo porque los iban siguiendo Y tú podrás decir Muerto el perro Se acaba la rabia ¿Y qué crees? Resulta que no Resulta que A veces los amigos tienen amigos Y gente habla, gente dice Gente inventa a veces Y en esta ocasión Le tocó Pasar lo mismo A ellos Alguien por ahí chivó Alguien por ahí dijo quién era y esa persona Que te digo que era como un tío, cabrón Tú lo veías y tenía toda la pinta de un tío Era una muy buena persona, cabrón Te juro que era una muy buena persona Comprometido con todo eso Y si amaba a su hija Yo creo que era lo más que amaba en este mundo Le balearon a la esposa y a la hija Uno podrá decir uno podrá decir de que la esposa era para él lo que más amaba y no Reitero con que cuando le dijeron el cabrón no preguntó por su esposa A pesar de que amaba, a pesar de que la quería Preguntó por la hija, preguntó por su hijita cabrón Le metieron una carga completa de una K-47 a ambas. Dice: Tú sabes perfectamente el hueco que causa una sola bala a quemarropa. Una 22 es un hoyo bastante curioso. Pero una bala de una K-42 a quemarropa, papá, te deja un hueco de unos 20 centímetros. Ahora imagínate que le vaciaron totalmente Una carga completa ¿Tienes idea de cómo se puso, cabrón? ¿Tienes idea de cómo se puso? No Créeme que nunca has escuchado a un padre que ama a su hija y que le dice que su hija de cuatro años le vaciaron una carga de una K47, no tienes la más mínima idea de cómo se puso aquel cabrón. Su compañero y él llegaron a la escena y lo vieron. Después de una escena tan cabrona como esa, salieron en chinga a donde les había dicho que estaba ese narco. Donde sabían ellos que se encontraban algunas cuantas cosas... Para poder ir y seguir a la persona que sabían perfectamente que había dado muerte a esos, a estas preciosas mujeres. Fue cabrón, fueron tras ellos, se les ocurrió la pendejada de ir tras ellos. Y lo lograron cabrón, lo lograron. Desgraciadamente, lograron pasar los dos pequeños retenes. Pasaron dos retenes de seguridad, echando bala, cabrón. Uno de los balazos le dio a su compañero y ese güey se quedó atrás, pero este cabrón siguió. Pasó a donde estaba una de las casas de seguridad donde le dijeron que estaba el otro cabrón y entró echando bala. Ese hombre no le importaba morir. Ese hombre no le importaba si es que vivía o no. Solamente quería. Quería venganza, güey. Se metió tan cerca de la habitación donde ese cabrón estaba. Cuando le dejaron caer al menos 74 balazos. 74 balazos fue necesarios para poder detener a esa mole humana que iba tratando de cobrar venganza. Lo detuvieron. Y todavía el cabrón se dio maña de agarrar su pistola, una Taurus, y darle un beso, según nos cuentan. Y esto porque el cabrón dejó sus labios marcados en esa fusca. Digo, güey, qué intenso, cabrón. Dice, papá, esto todavía no acaba. Digo, ¿todavía no acaba? Dice, no. Tú sabes cómo está este sistema, cabrón. Tú tienes idea de cómo estaba este desmadrito cuando te dicen que esto es una prueba y esta es evidencia para estas madres. Les valió madre. Les valió totalmente madre. Y esa Taurus no quedó como evidencia, sino que simplemente regresó a la fuerza, güey. Regresó a la fuerza. <ríe> Cabrón, se le asignaron a otra persona esa Fusca. Esa Sofía regresó a las andadas. Yo así de no mames ¿Cómo pasó eso? No sé güey Simplemente regresó ¿Y sabes cómo lo sé? No güey Porque cada vez Que alguien tenía en posesión Esa pistola Cada vez que alguien venía en posesión Ese maldito revólver Y se llegaba y me preguntaba, güey, tú, el pinche psicólogo, terapeuta, su puta madre, que sea, a ver, por favor, ven acá. Fíjate que he estado soñando con esto y esto y esto. Y veo a una niña, veo a una niña chiquita. Cada vez que te, te hago algo, o, no sé, he estado soñando con esa pendejada, no sé qué sea. Y en la descripción aparece la niña. En la descripción me dicen tal cual era la niña Y yo llegué a conocerla cabrón Porque el señor encantado me mostraba fotos de su hija Encantado me mostraba videos de su hija Cada persona que tenía acceso a esa fusca Tenía sueños bien culeros y veían a esa niña. Wey intenso. Pues resulta cabrón. Que. Se había hasta cierto punto desestimado el caso. Y resulta de que. Se dio por ahí una circunstancia bien difícil. Le digo, ¿por qué, güey? Porque <ríe> porque se nos hizo raro algo. Empezamos a buscar evidencias, empezamos a buscar más cosas. Empezamos hacer una investigación por algo que se nos, nos hizo raro y me pidieron información acerca de él, me pidieron información acerca de lo que me había dicho, de lo que me había contado. Y le digo, y luego... Resulta que había tenido otra hija. Ok, resulta que antes él había tenido otra pareja. Ok, entonces Sofía era su segunda hija, era otra pareja, su segundo frente, ¿qué, qué, qué pedo? No, no entiendo, güey. explícamelo más. Resulta que por una denuncia que se hizo y por una investigación que logró dar con algunas cuantas cosas que eran muy similares... Alguien recordó que en la casa donde estaba este cabrón había varias madres que estaban así, la la la la la la la. cosa es que fue ligado directamente a un proceso que se estaba llevando para la identificación de algunas cuantas cosas, de un. de una situación media rara que habían terminado por bajar algo, pero no sé, se, se dio raro, fue extraño, no, no sabría cómo decírtelo. Ah, dejó ordeno bien mi cabeza. Para decirte cómo fue. Porque de verdad está raro. Le digo, ok. Ordenate y me dices qué pedo. ¿Vale? Bien. ¿Qué tantas posibilidades sientes de que haya alguna persona increíblemente buena dentro de las fuerzas policiales? Le digo, muchísima, güey. Hay muchos muy buenos policías. Tú me acabas de hablar de uno. Dices, sí, sí, sí, sí, sí. ¿qué tantas posibilidades hay de que haya un asesino dentro de las fuerzas policiales? Un chingo. Demasiadas. Hay mucha gente con trastornos, güey. Lo puedes checar y las evidencias están ahí. Dice, ¿qué tantas posibilidades hay de que una persona que tú consideres que sea buena sea mala? Un chingo. Es normal, es natural. Ah... Wey, después de analizar algunas cuantas cosas y o algunas cuantos detalles de congruencia y algunas cosas que coincidieron, las huellas coincidieron con esta policía. Huellas de qué, güey. Güey. Ah. Él tenía otra hija. La otra hija se llamaba Sofía. Yo así... Tenía tres Sofías. Tenía cuatro Sofías. What? Cuatro. Dice, sí. Tenía a su primera pareja que se llamaba Sofía. Tenía a su hija que se llamó como su madre. ¿Ok? Tenía su nueva hija con esta segunda pareja ok y tenía la pistola es la cuarta Sofía, te refieres dice, sí resulta de que su hija la primera Sofía estaba en su cama y su madre su primera pareja o sea, Sofía pues no era muy buena persona que digamos Ajá. Uh -huh. So... Wey. La señora se puso peda. Su hija tendría que te gusta unos cuatro meses más o menos. Su madre se puso peda y desgraciadamente no se dio cuenta. Cuando la niña bronco aspiró su propio vómito. La niña se murió. El cabrón se puso muy pinche loco. Ese güey había encontrado, por decirlo así, en el barrio a su pareja. Y con ella había tenido una hija. Pero era de esas personas que se habían salido de su pueblo y nadie sabía ni tenía ni puta idea de dónde diablos estaba. Por eso, cuando encontraron el cadáver de la mamá Sofía, nadie la había identificado. Era simple María, simplemente María N, como todo. Ves que encontraron una pinche fosa donde habían como tres o cuatro cadáveres y había uno más alejado. Pues las cosas fue de que, coincidentemente, en ese maldito terreno habían enterrado tres mujeres. Y la que encontraron un poquito más lejos, no correspondía con el mismo feminicida que estaba que había enterrado esas tres chicas. Sino que este cabrón, cuando se entera de que, por culpa de una pendejada de la madre de la primera Sofía, Sofía había muerto. Este güey se llenó de ira. Y mató a su primera pareja. Fue a enterrarla ahí en ese maldito terreno. Nunca lo encontraron. Nunca encontraron como algún desmadre diferente, solamente que había tenido un pinche balazo en la cabeza. Y las otras habían sido torturadas, por eso fue raro. Pero como las encontraron súper cerca, cabrón, de ese pinche mismo terreno, a esa también se la achacaron a ese feminicida, güey. A esa también se la achacaron directamente a, a este, güey. Entonces este cabrón estaba por la vida simplemente ahí. De la nada, güey, caminando como nada, como si nada Tú lo veías y era un tío Era, te digo, era como el tío que, que te ayuda a hacer las cosas Y se volvió amoroso Tuvo a su pareja Y a su pareja le valía madre Él quería volver a tener a su hija Por eso ahí estaba Sofía Fue de What Entonces cuando Se buscó otra pareja nada más para tener a otra hija Y ponerle Sofía Dice, sí, güey ese era su desmadre. lo digo, what? ¿Qué, qué, qué, qué, qué turbio eso. Güey, y la fusca? La fusca... Supongo que ya la sacaron, ¿no? De, de circulación. ¿no? Ya no nadie la está utilizando. Güey, ese fue el pedo. Que cuando agarraron las, la, la fusca para checar todo eso, pues ya coincidieron para ver si es que el balazo dado al, a la mujer... Era coincidente directamente con el arma que este cabrón utilizaba Y sí, sí era coincidente Si sí, era totalmente coincidente Con esa Taurus Él mató a su, a su primera pareja Weah, No mames, entonces ya la descartaron Completamente para todos, ¿Si ya no debe estar en la fuerza Sí, ya no debe estar en la fuerza Pero se nos hizo algo raro Y Mi jefe Pidió que le trajeran el arma y se nos hizo rarito un detallito. ¿Le digo cuál, güey? Papá, las cachas. ¿Fue? De, ¿Ok? Las cachas, cabrón. Para quien no sepa, las cachas es la parte de la pistola donde se es donde tú apoyas los tres dedos contra tu palma de la mano. Es la base de la pistola y eso se le conoce como este. Las, hay, tiene Normalmente tiene dos eh, cubiertas Pueden ser plásticas, pueden ser madera O pueden ser hueso Güey, <risa> las cachas que tenía Se les hizo raro Que tuvieran un trabajo bien extraño, güey Y así de... Ok. Dice... Su hija habrá tenido poquito tiempo. Pero... Pese a que la fontanela aún no ha cerrado. Algunos huesos del cráneo... Pues están blanditos, güey. Ok. Este cabrón... Llevó huesos y llevó otras madres con un güey que le hiciera unas cachas El hijo de su puta madre Tenía las cachas Hechas De madera y del cráneo de su hija Güey Le puso los huesos de su hija las cachas, cabrón Por eso tenía a su Sofía Viva y eso su subía muerta aún la tenía consigo ¡Qué pinche enfermo, güey! Digo, no mames ¡Qué pinche denso, güey! Recuerdo que Este compa agarró Se chingó un trago y dice, güey No tienes idea de todo lo que tienen en la mente las personas. No tienes idea de qué tanta mierda tienen las personas y si, si están dañadas por dentro. Dice tú, güey, estabas en el forense, estabas de paramédico, tienes que tener un chingo de madres ahí en la cabeza, güey. Este güey que también tenía muchas cosas en la cabeza y mira dónde terminó, güey. <ríe> yo los escucho a ustedes, papá. <ríe> Por eso cuando murió, besó su, su fusca, güey. No besó la fusca como tal. Lo que besó fue sus cachas. Lo que besó fue a su hija. Le dio un beso en la frente a su hija, güey. <ríe> y después se fue a reunir con ellas. No mames. <ríe> ¡Qué cabrón! Sí, ¿verdad, güey? ¡Qué pinche cabrón! Esta fue una de las historias que de verdad cuando la escuché fue de... ¡Vete a la chingada! ¡Está súper denso todo esto! Porque... Después de platicar, después de hablarlo un poco, me dijo, ven, acércate. Vamos a... Aquí con unos compas que están cerca. Tuve la oportunidad de ver el arma. Porque está siendo exhibida. En eh, una comandancia tienen esa arma y abajito le pusieron una placa que dice por amor, por dolor o por lo que tú sientas pero hazlo hasta la fecha supongo esa arma todavía debe de existir en una de las comandancias pero no voy a decirles de qué estado porque me van a regañar, van a tener una pinche regañiza. Pero está ahí a la vista. Está a la vista. Y tuve la oportunidad de verla. Y... De verdad. Está muy cabrón porque todavía tiene el puto beso. Está marcado los labios con sangre. Súper vieja. Pero ahí sigue. Está una pequeña vitrinita en una pared, con una plaquita abajo, y bueno, tal vez no tenga mucho de terror, pero no hay nada más terrorífico que la mente humana, no hay nada más profundo que lo tangible, no hay nada más cabrón, que darte cuenta que a veces las cosas que te llegan a dar miedo y que te llegan a perturbar no simplemente vengan del plano paranormal. Darte cuenta de que hay muchas cosas muy cabronas, muy pesadas y que simplemente te hacen decir, no mames a la mierda, está muy cabrón esto. Siendo reales, estando allá afuera y no tienes idea, de verdad, no tienes idea de lo oscuro de lo cabrón que puede ser la mente humana a veces más cabrón que una maldición que un fantasma que un ente y esta fue la historia de hoy en memorias de un Nahual. espero les haya gustado esta Ocasión un poquito atípica. A veces el terror no viene de lados paranormales. A veces el terror viene de lados más terrenales, más tangibles e increíblemente reales. <ríe> Espero les haya gustado. Este relato a través de las palabras que me llegó a contar un viejo amigo hace ya muchos, muchos años. Espero les haya gustado y de parte mía, de parte de la tía Clau, que está en una llamada. De verdad espero que... Espero que pase una bonita noche. Espero que pasen... <ríe> que pasen muy, muy, muy linda noche. También hay que dejar descansar la mente. No me despido sin antes mandarle un saludo a Rosita. Señora Rosita, usted disculpe lo intenso de este relato, pero le mando un abrazo, un abrazo enorme. Gracias por haber estado junto conmigo y nos vemos en la novela de las nueve y media el siguiente miércoles. Aquí, en la Tulpa de la Medianoche, o el viernes, en Memorias de Nahual. Para todos y cada uno de ustedes que estuvieron en la transmisión en vivo, muchas gracias. Para todos aquellos que estuvieron y que estarán en las repeticiones a través de Spotify, a través de las repeticiones de YouTube y de iTunes, Bienvenidos sean a este formato, quizás un poquito más extraño y pequeñito, pero con todo corazón, preparándoles para ustedes con historias un poquito más intensas del anecdotario completo, que han sido más de 17 años, ahorita que ya hice cuentas, de andar escuchando historias. Esto fue Memorias de un Mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me conocen como Danjael. Búsquenme como Daniel Art en las redes sociales y como Memorias de un en. Google, pueden googlearlo. Y además la tía Clau, que para la siguiente ocasión por aquí estará. Gracias por haber estado. Nos andamos viendo el miércoles, si todo sale bien. Abracen a su tulpa, abracen a su nahual. Descansen. Nos vemos.